A nuestro primer invitado del día de hoy nos acompaña el licenciado Germán Casado Le damos la bienvenida al director del área de Deporte y Recreación de la Universidad Masa. Hola, ¿Cómo Hola Germán? Germán, bienvenido ¿Cómo estás Clarita, Luca? Muchas gracias Un placer Pasa. tenerte por acá, recibirte y volver a ver caritas conocidas claro, ¿no, de, la de la universidad este, Bueno, Germán es el que está a cargo de toda la parte de Deporte de Recreación Donde se le da mucha importancia desde la Universidad Massa. De hecho, hay un programa de actividad física donde todos los chicos Al menos en el primer año, tienen que sumarse ¿Hacer algún deporte? ¿Alguna actividad? ¿Es así? Es así. El programa se llama PAFU, uh -huh. que es el programa el de actividad pa física de universitaria. <risa> Estamos en, en el año número 11 ah, qué bueno. del programa y sí es una cátedra obligatoria. Es una materia más. Es una materia más. Que después también los chicos la van a ver plasmada en su, en su título como un valor agregado uh -huh. a su trayecto en su formación profesional con una actividad que ellos eligen. Uh -huh. Dentro del programa hay actividades que ellos pueden seleccionar. Es muy ¿Cómo? amplio el abarico, porque ¿sí? para todos... Sí, y los futuros, horarios me acuerdo que también, que tenían la posibilidad de, de elegir... El de la mañana, en la tarde, si sí tenemos eh, bastantes horarios, y ellos eligen en base uh -huh. al cursado, qué es lo que quieren hacer dentro de todas las actividades. Uh -huh. Y por ejemplo, ¿qué actividades tienen hoy? Y entrenamiento funcional el en la... Uh -huh. La el más famoso crofit es la más solicitada. Tuve, un semestre estuve en esa. Y después, bueno, están los deportes tradicionales: fútbol femenino, uh -huh. futsal, básquet, volei. Está buenísimo. Hemos tenido también otras actividades más. Pero por ahora estamos encuadradas en esas. Buenísimo. ¿Vos qué elegiste? El en fútbol el estuve. En fútbol. En fútbol, fútbol, que es un queso. Y saliste pero, bueno. ¿Vos decís? <risa> Yo no, estuve la mitad de año en fútbol y después, cuando cambié los horarios, me metía a funcional. Era súper divertido porque, aparte, te conoces con chicos de otras carreras. Es como súper eh, entretenido y recreativo, más allá de que, bueno, también estás haciendo actividad física, que está buenísima. Eso es lo que tiene lindo el programa de actividad física, que no solo podés es con tus compañeros, anotarte y participar, sino que conoces chicos de todas uh -huh. las carreras. Uh -huh. Y eso, digamos, es un valor agregado fundamental que los chicos uh -huh. se pueden relacionar en todo lo que tiene que ver su trayecto profesional, o sea que nosotros los rescatamos bastante también cuando damos las charlas obvio. a los chicos cuando inician obvio hubo natación en una época también o no sí, sí lo, lo, iba lo iba a nombrar yoga. justo de sí, todo natación hemos tenido yoga danza de copa. Eh, ah, muy bueno defensa personal uh -huh. siempre también depende nosotros eh, dentro de los programas el de becas Uh -huh. A deportistas destacados, uno de los programas muy fuertes que tenemos nosotros, uh -huh. que también hay chicos que captamos y ellos tienen que devolver horas trabajando en el área de deporte, o sea colaborando uh -huh. en el área de deporte y también ahí han salido chicos, es muy importante a nivel nacional e internacional como deportistas. Claro, sí. bueno, de hecho, más allá de lo que es el PAFU, la universidad Massa forma sus propios equipos. Y, y les va muy bien, tienen muy buen rendimiento, ¿no? En lo que son los torneos, de futsal, sobre todo he visto uh -huh. que, que les va muy bien a los chicos, a las chicas también. Sí, tenemos, nosotros está dividido en tres partes el uh -huh. deporte. Lo que es el PAFU, que lo acabamos de comentar, que sí. es dentro de una cátedra. Y después están los deportes, que es a nivel de la liga universitaria. Claro. Estamos cumpliendo el año que viene 20 años uh -huh. dentro de la Liga Universitaria con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes. Buenísimo. Pero esto inició en el 2001, uh -huh. donde los chicos pueden participar en un montón de deportes, tienen que ser, por supuesto, alumnos de la, uh -huh. de la universidad y de todas las sedes que tenemos nosotros. Ya tenemos uh -huh. nuestro equipo Estrella, de los últimos años, el equipo de sede Valleduco de fútbol. Ah, ah, bueno. Es el mejor equipo y el que ha ganado más torneos... Uh -huh. Eh, digamos a nivel de liga universitaria, uh -huh. pero sí participan, por ejemplo, el equipo de fútbol femenino siempre ha sido también multicampeón, el equipo de básquet, uh -huh. los chicos de volei ahora tenemos un equipo de voley de Valle Duco que, que también está a cargo de, de Leva Veiro, que selecciona a Argentina de Beach Voley, o sea, siempre tratamos de eh, de hacernos fuerte a través de becarios o de chicos que son deportistas uh -huh. y eso su vez transmiten a los otros alumnos, cierto? Sus experiencias y el paso que yo siempre le digo, lo más importante es esto, el deporte universitario no es un club, es la uh -huh. posibilidad que ustedes van a tener mientras se forman profesionalmente, poder hacer la actividad deportiva que a ustedes les gusta. Así claro. que bueno, en eso tenemos viajes también. Sí, ¿Los lo JUR se llamaban, puede ser? Los Juegos Universitarios Regionales eso, o los Juegos todos Universitarios los argentinos. Se iban y Estuvimos sí. ahora hace poco, salimos campeones regional en los dos equipos de, ah, de natación. Bien. Somos también muy fuertes en natación, así que vamos a ir a, la, a las competencias nacionales que se hacen en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Creería que va a ser ahora en noviembre, nos tienen que avisar, pero sí, nosotros es Deporte Universitario, uh -huh. que tenemos ya 14 Copas Challenger de 17 jugadas en el Ajá. transcurso de todos estos años. Estamos ahora participando en el número 18. El PAFU y el FUTSAL federado que hace varios años que ya estamos Ajá. en la liga de futsal como, como nuestro equipo en femenino claro. y masculino. Bien. Aparte es súper necesario complementar el estudio, la vida universitaria con el deporte como cable a tierra, como complemento interdisciplinario para conocer chicos, como decías recién. Uh -huh. Es un buen complemento justamente para, para poder transitar la vida universitaria. Claro, porque aparte cuando vos estás en la facu vos decís, bueno, no, le voy a destinar toda mi agenda, todo mi día a estudiar y a cursar y por ahí perdés ¿no? esos espacios que, que antes Total. tenías de recreación, de deporte. Y está bueno que desde la universidad se siga fomentando la importancia ¿no? de mantenerse uh -huh. en movimiento. Todos los alumnos nuestros, no solamente los alumnos, personal de apoyo y los egresados tienen la posibilidad de seguir practicando. Uh -huh. el, el PAFU, por ejemplo, tiene salidas, que son salidas obligatorias, que ellos pueden elegir a dónde uh -huh. ir, hay caminatas al parque, sí. mucho al Cerro de la Gloria, bueno, hacer rafting. Y eso la verdad que, que está muy bueno porque, porque es muy amplio. Tenemos nuestro claro. propio campo de deportes sí. uh -huh. donde todas las actividades tienen beneficios para poderlas hacer, ya sean gratuitas o un, a un 50% de, del precio que tienen. Entonces tienen todas las posibilidades y en ese campo de deportes de hacer. Tenemos nuestro natatorio cubierto, hay una escuela de, de tenis de mesa que está... Gastón y Matías Alto están a cargo de esa escuela uh -huh. de tenis de mesa. Bueno, qué grosa. Eh, Sí, <risa> tenemos también las canchas de pádel, que con egresados nuestros que están a cargo también de, de todo el área de pádel, el gimnasio, uh -huh. el fit gym que también está a cargo de, de otros egresados. O sea que siempre tratamos que la familia de la Universidad Massa pueda seguir y brindando servicios a nuestra comunidad y también a la comunidad de Mendoza, porque está abierto el campo de deporte, no es solamente a la Universidad Massa. Claro. Está buenísimo, la verdad que muy completo eh, Bueno, lo que abarca la Universidad Massa Desde el área de deportes, de recreación Nosotros lo hemos vivido, ahí en carne propia Contamos sí. las actividades que elegimos Y la verdad que está buenísimo porque es eso la, la chance de despejarte un ratito Del cursado, salir, divertirte Hacer un deporte, mantenerte en movimiento También eh, socializar y conocer a otros chicos y chicas eh, De las distintas carreras de la universidad Obvio, Germán, gracias Es el día del deporte universitario Así ¿Ah, que claro, del del estamos en ese marco Vaya casualidad nota. <risas> qué lindo, qué Estamos lindo que te tocó. con un montón de actividad ahora en la universidad. Así que bueno. bueno ¿Ah, espectacular. ¿sí? Bueno. Espectacular. Gracias Germán por visitarnos y por acercarnos toda esta información a, a nuestro público y a todos los chicos que están en momentos decisivos, sí, ¿no? Claro. viendo qué estudiar y demás. Bueno, ya saben que en la Universidad Massa también van a encontrar eh, este espacio ¿no? de esparcimiento y deporte que está buenísimo. Un placer. Gracias, Gracias. Germán.